Nosotros somos hijos de, de una época muy particular. Quilapayún, más allá de la canción del realizador Jorge Leiva. Película ambientada en el Chile de los 60, cuando las canciones de esta agrupación fueron la banda sonora de la revolución. Este documental formó parte de la cartelera de la Décima Muestra de Cine Polo Sur Latinoamericano. Que la payú más allá de la canción? Se exhibirá el lunes 12 de septiembre a las 20 horas en Sala Estrella, ubicado en Mexicana 777, en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 3.500 pesos. Pensábamos que íbamos en gira y volvíamos en un mes más y estábamos iniciando un exilio de 15 años. Pero, ¿Hacia dónde vas tú? ¿Tú crees que estás decidiendo? La exitosa obra de los años 90 vuelve a escena. Sótano, del coreógrafo Luis Eduardo Araneda, se presenta en Punta Arenas. Se trata de una creación que a través de la expresión corporal transmite la violencia de la dictadura y el deseo de cambio de la transición a la democracia. Sótano se presentará el sábado 10 de septiembre a las 20 horas en el Liceo Sara Brown, ubicado en la avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Este espectáculo es para mayores de 18 años. Bienvenido al barrio 18, un barrio con historia. 18 cambia su rostro. Gracias al programa de fortalecimiento de barrios comerciales que tiene como objetivo apoyar la gestión productiva y el desarrollo urbano, el patrimonial sector de Punta Arenas exhibirá su nueva imagen. El lanzamiento de marca Barrio 18 será este sábado 10 de septiembre a partir de las 16 horas en calle Cancha Rayada, entre avenida Martínez de Aldunate y Francisco Márquez de la Plata en el barrio 18 en Punta Arenas. No faltes. La amabilidad con que se trata a las personas, los clientes preguntan y uno la atiende y puede estar cinco minutos hablándole a esa persona de lo que quiere, de lo que necesita. 23 obras pictóricas conforman la exposición Euphoria Primaveral de Eduardo Cartes. Se trata de las últimas creaciones de este artista visual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 Trabajos y creaciones en diseño, indumentaria y artesanía ofrecerá la segunda etapa de la tercera edición de la Feria La Porfía. Artistas regionales y nacionales expondrán sus obras en este espacio destinado al desarrollo de la economía creativa en Magallanes. Durante el 9, 10 y 11 de septiembre se desarrollará Feria La Porfía a partir de las 11 de la mañana en sala de pasajeros del Muelle Prat de la EPA en Punta Arenas. La entrada es liberada.